Fabio me dijo que, volviera, que puedo hacer? bueno eh, a, mí, a mi espalda eh, podemos ver parte de lo que es el logo oficial, también del patrocinador oficial, también de los organizadores como lo es 13 Costa Rica. Y nos encontramos con gente aquí, mi estimado Fabio y usted amigo y amiga que se encuentran en casa o laburando y nos encontramos con gente conocida de hace tiempo y de CR hoy vamos a hablar con ellos también y vamos a darle impresiones acerca de cómo está lo que es la información entonces Silvia venga para acá un segundo venga usted que vamos a hablar un plato con una amiga que nos encontramos en este momento Silvia ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Eh, Años han pasado ¿verdad? Puede encontrarse gente conocida el día de hoy y CR hoy importante, un medio de comunicación que en verdad, al igual que la globalización, globaliza la información, no solamente de, de Costa Rica, sino también del mundo. Es el medio número uno de Costa Rica, el medio digital, porque presentamos lo que, pasa, lo que pasa ¿Hace cuántos años ya eh, salimos del.? el instituto, recordamos el instituto, aquí no tenemos miramiento, como decía de la comunicación, miren que mal se portaba, perdón, como tres años, cuatro, como hace cuatro años, más o menos, ¿sí? usted como persona, como comunicadora, andamos hablando de todo un poco, estamos así, en la sazón que nos une, perfecto, ¿No? ¿qué te parecieron los platitos deliciosos Delicioso, de verdad, querida, se caracteriza por la calidad, va a ser ¿Del que probé ahorita? Sí, sí. En realidad, el ceviche estaba. La... Excelente, me pareció también. ¿El angú? ¿Qué te Yo sé cómo prepararlo, ya aprendí cómo prepararlo. Y qué que fácil, es fácil prepararlo. Es más, claro. yo, yo, yo iba a concursar en eso. Pero, pero no me escogieron. No no, no, no me escríe. Gracias por y de verdad de éxito 100% grande para vos como siempre, excelente comunicadora nacional, recuerde ser hoy la información al día, hoy, mañana siempre. y siempre muchísimas gracias, Recuerda, aquí con TV Cartago Digital nos vemos en el nombre. Bueno, son las 7 de la noche 23 minutos. El agradecimiento a usted que nos ha seguido durante estos cortos que hemos enviado en vivo para lo que es el lanzamiento de este programa, que es una alianza entre Canal 13 y el Instituto Nacional de Aprendizaje. En este su edificio de El Cene Tour, en Avenida 10. La sazón que nos une. No lo olvide, el 10 de marzo, 9 de la noche, usted tiene una cita en Canal 13 para que se dé cuenta lo que es la sazón costarricense, un rescate de valores autóctonos de Costa Rica en lo que respecta a ese sabor tan nuestro. Con Fabio Campos en la cámara, un servidor Maynard Ruiz le dice que pase buena, una y buena noche, siga con la transmisión de TV Cartago Digital, recordalo muy bien, estamos para servirte y siempre con lo primero en información. Chao.